Hola, bienvenidos. Soy Roberto Rubiano, autor de la novela Bansai, novela sobre la cual Giovanna Sánchez me ha hecho una entrevista aquí para Estereofónica, que espero sigan, nos acompañen y disfruten, y sobre todo disfruten la lectura de la novela y de todas las actividades que Estereofónica les ofrece permanentemente. <música> Nuevamente nos encontramos en este espacio cultural para hablar de literatura, libros, autores destacados y esas obras que, bueno, nos llevan por esos viajes que nos sumergen en este mundo imaginario y muchas veces también de lo que es nuestra realidad. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook e Instagram estereofónica.com, Twitter y YouTube estereofónica. Bienvenido Roberto Rubiano Vargas a este espacio cultural en Estereofónica. Hola Giovanna, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar contigo aquí. Bueno, nosotros también muy contentos que nos acompañe porque vamos a hablar de esta obra tan impresionante, podría decir yo, y que además eh, tiene como ese componente que mencionaba hace un momento y es como un poco de nuestra realidad, ¿no? Bansai, un momento para la eternidad. Eh, sí, bueno, el, la, la novela se titula básicamente Bansai, ¿no? El, la editorial por un asunto de, de librería y esto le pareció que, que me pasé de abstracto, ¿no? <risa> porque la novela es muy concreta, ¿no? la novela es muy, muy concreta, entonces decidieron ponerle algo que yo no estuve totalmente feliz, pero que es eh, violencia en la carretera, que es uno de los temas que obviamente hay dentro de la novela, ¿no? Eh, pero bueno, eso ya es agua pasada, como dicen. Y la, sí, el bonsai es como el concepto de bonsai es algo que a mí me patina en la cabeza desde niño, ¿no? Yo pues, yo soy mi lector. Leí alguna vez un largo reportaje cuando tenía por ahí 12 años ¿no? eh, sobre los pilotos kamikazes, ¿no? en, en japoneses que gritaban Bansai, Bansai cuando iban a la guerra, ¿no? que eran los pilotos suicidas ¿no? y, era, y también los soldados, los soldados eran el grito Bansai, era un grito de batalla pero era el grito de batalla un momento antes de la muerte, ¿no? Entonces, digamos, yo no he logrado, no conozco, por supuesto, del japonés, sino del sayonara y alguna cosa así más, ¿no? Pero estuve investigando un poco y ahí tiene varias interpretaciones, como sucede mucho con un lenguaje tan complejo como ese, y Bansai es también el equivalente con, prefiero vivir este momento con intensidad, ¿no? A 10.000 años, ¿no? Es, es mi momento de infinito, ser infinito antes de morir, ¿no? que es una idea muy bonita que también la tiene, pues, esa idea de, que, de, de, de, de resplandecer en de, de el momento de la muerte, ¿no? Eh, es una idea, bueno, porque hay un escritor que a mí me gusta mucho, que es Jack London, que él decía lo mismo, prefiero vivir intensamente a sobrevivir una vejez aburrida, ¿no? Entonces él murió a los 40 años, ¿no? hizo una obra tremenda hace los 40 años. Bueno. Esa es la idea del bansai, ¿no? Y, pero también todo esto se fue creando cuando estaba terminando la novela, ¿no? En la versión final de la novela, porque hay unos personajes que yo los llamo dentro de la novela los kamikazes, pero que no son, no tienen nada del heroísmo de los pilotos, sino son unos kamikazes cobardes, son unos kamikazes sí. muy buenos para los negocios, ¿no? Ellos se consideran, como diríamos en colombiano, muy arrechos para los negocios, ¿no? Eh, que ellos no les... Es que tiran nada. la piedra y esconden la mano reto y obviamente son estos que, de, amigos de la plata fácil y entonces que son los que ponen el predicamento que ponen a nuestros protagonistas ¿no? entonces un poco esa noción de los kamikazes y cómo pueden llevarlo a uno a la desesperina ¿no? entonces mis personajes terminan la desesperina viviendo un momento avanzado no eh, entonces eh, un poco esa es la, esa es la idea del título de la novela y esa es la novela no ahora como tú dices sí la novela es muy muy concreta muy tiene muy, muy, mucho que ver con la realidad ¿no? con la realidad colombiana por supuesto yo me planteaba ¿no? eh, yo leí mucho mientras la confeccionaba la novela lo, leí mucho sobre los temas de corrupción que están todos los días en el periódico, que todos los días hablamos y yo siento que la gente repite siempre los mismos lugares comunes, ¿no? Ah, es que los corruptos, es que los políticos, es que no sé qué. Y sí, acabamos de vivir un episodio pues tremendo, ¿no? El de los 70 mil millones, pero ese es uno de los 100 que están corriendo en este momento en el país, ¿no? Uno medio levanta un poquito la, la, la, las piedras del camino y ve muchos problemas de esos, ¿no? Entonces yo investigué mucho y dije, pero ¿toda esta investigación cómo la pongo en una novela? Por eso es que la gente no sabe, porque es un tema muy aburrido, es un tema difícil. Entonces yo lo que hice es tratar de coger elementos fáciles de entender, pero que queden claramente expuestos. Si yo logro que alguien lea la novela, aparte de que espero que la primera instancia de la novela es que se entretenga, que les parezca algo una novela atractiva, que los cautive, que los tenga ahí, eso por supuesto, de eso me encargo yo, ese es mi oficio. Y eso creo que se cumple por mi experiencia con los lectores que he tenido hasta ahora. Pues, digamos, la, la novela gusta mucho. Pero también está ese aspecto que mucha gente dice que, aunque ellos creen que haber conocido todo ahí, como que les ayuda a entender un poco cómo, funciona, cómo funcionan estos personajes. Por supuesto, yo también, uno no puede explicar la complejidad de los entramados que hay, entonces pues toca hacerlo muy simplemente, ¿no? y eso es un poco lo que mi esfuerzo fue ese contar esa realidad no pero antes que cualquier otra cosa quise hacer una novela quería sí. hacer quería hacer una parábola una yo quería hacer una, una contar un cuento sí, y eso sí. me gusta mucho que la, digamos los lectores lo que me dice digamos pues, amigos o gente que la está leyendo pues tú, tú sabes yo no yo no sé qué opinará un lector que compró la librería en en Valle pues no puedo saber qué qué, qué qué piensa él no pero digamos de la gente que me cuenta Noto que lo primero es que si sí se enganchan con la historia, y eso es muy importante, que lo fundamental es que haya una historia y que después haya un sedimento, mejor. ¿no? Roberto, Entonces, ¿por qué hacer una, una novela, digamos, basada, pues también en la historia de, de, de, de lo que es nuestra realidad, ¿no? Violencia en la carretera. Además que, bueno, también eh, en la, la novela, digamos, eh, está este personaje que está en Colombia, pero también en España, regresa a Colombia, y bueno, también hablar un poco de, de esas líneas narrativas de la novela. Sí, bueno, mira, porque una un idea de primera que tengo es como, yo viví 20 años fuera del país, ¿no? Entonces para mí la migración es un tema que me toca mucho, yo pues esta es como, pues tengo como por lo menos tres novelas que hablan de eso, ¿no? O sea, digo, que no están publicadas, pero que escribí, prim, escribí dos novelas sobre el tema de la migración antes de esta, que en algún momento saldrán, y es un tema que a mí me toca muy de cerca. Y entonces yo sentía que yo, yo sentía nostalgia del país, ¿no? nostalgia, odio, todas esas cosas del país. Y volvía, y cuando volví, fue que tomé la decisión de volver. Y claro, al poco de volver, dije: Me volví colombiano, empecé a ser víctima de toda esta sinvergüencería, ¿no? Entonces, eh, que uno, uno le molesta, como a cualquiera, ¿no? las, las, las noticias y todas estas cosas. Bueno, uno empieza a pagar impuestos aquí, se siente uno muy atracado, pues todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, un poco la novela surge de esa parábola de alguien que, que, que se va, ¿no? Tal vez, y, y bueno, en el proceso de la escritura de la novela, también mi, mi, mi, mi, mi compañera viajó y por una serie de circunstancias se quedó en España. Y empecé como, también como un, un tema con ella, digamos un tema muy personal. El tema de por qué el personaje está en España es muy personal, me toca a mí muy de cerca. Uh -huh. eh, no he vivido en España, pero he pasado muchas temporadas allá. Y entonces, bueno, me parecía normal eso. Esa fue la primera decisión, lo ¿no? que es un migrante que es más o menos engañado para venir a Colombia a un lugar que él no quiere ¿no? y termine siendo víctima de quienes, los, quienes lo llevan a eso, de las circunstancias sociales del país y hasta de las instituciones del país, hasta de la policía, los ejércitos, de todo el mundo, todo lo que uno termina víctima en un sánduche de un complot nacional de la cosa contra uno. ¿no? Entonces cuando, eso fue con lo que descubrí de la novela. Es yo quería ser un personaje así. ¿no? Empecé a crearlo. ¿no? Empecé a crearlo y entonces pues, surge España con una naturalidad. Y lo otro, yo necesitaba pues, que ellos no estuvieran en Colombia. Porque si no, no tendría que ir a trabajar en Colombia y él no hubiera aceptado nunca eso. Entonces como de estas empresas todas están con oficinas en Delaware y esas cosas, ¿no? Yo lo puse en una ciudad de Estados Unidos que conozco mucho, ¿no? Que es Irvine, eh, que es uno de los ciudades eh, esas pequeñas ciudades satélites que forman parte de la gran ciudad de Los Ángeles, ¿no? Entonces dije, pues yo no voy a ponerlo en una ciudad que no domino, ¿no? Además porque esta gente normalmente estas oficinas van a dar esa Miami. Y, pero entonces también no quería que se pareciera a ninguna oficina real, entonces me dije, la voy a poner en California, donde no es normal que estas instituciones, estas oficinas se, se instalen. Esa fue la segunda decisión, entonces yo lo que hice fue poner espacios geográficos que yo domino, ¿no? Entonces, obviamente no he vivido en la costa colombiana, pero casualmente, durante el proceso de escritura de la novela, visité muchísimo toda la zona del interior de la costa me la pasaba en esas carreteras ¿no? sí. y entonces yo cuando empecé a diseñar el escenario, yo, de hecho yo hacía que me dieran desvíos ¿no? para mostrarme, que me mostraran cosas ¿no? y todo eso son anotaciones intencionales tomadas del único territorio que tal vez yo no dominaba de todos, digamos, es curioso que yo domine más California o Madrid que, que, que mi propio territorio colombiano, entonces así, así fui confeccionando la novela y, y entonces la situación era poner un personaje en una situación de crisis en, en Colombia, en un momento de crisis concreto, y por eso la novela, es una, la novela es muy sencilla. Ocurre en más o menos ocho horas, yo no sé, no las he medido exactas, pero son unas ocho horas de la, del día de estos personajes. Y la novela narra, en episodios del pasado, las circunstancias que llevaron a estos personajes allá, y obviamente al mismo tiempo va narrando toda la gente que se va pasando con ellos. Es como, un, como una larga cuerda que se va entrelazando, es un poco lo que pensé de esto. Entonces, bueno, no sé si sí, me fui por otro lado. No. Pero. No, no, no, no, no, de hecho quería preguntarle, eh, bueno, muchos escritores... Eh, utilizan, digamos, como este, este elemento, ¿no? Y es el, el de la violencia, eh, Roberto, porque, digamos, eh, no sé si la palabra de Codá sea costumbre, ¿no? Y, y, y hablar, digamos, tanto de violencia, ¿será por el tema de, de toda esta violencia que hemos vivido en, en nuestro país? Yo, yo no quería que esa palabra estuviera mucho menos en la portada, te digo, ¿no? Yo no quería ni, de hecho, no la uso dentro. Digamos, esto es una novela que el lector se dará cuenta cuando termine de leerla que, por ejemplo, no se menciona la palabra guerrillero, no se menciona la palabra paramilitar, ¿no? No sé, creo que tal vez corrupto alguna uh -huh. vez se mencionará, pero creo que no mucho, porque ¿Sí? yo lo que hago es hacer el retrato de estas personas sin mencionarlas la categoría, ¿no? Digamos, me parece muy fácil decir, era ¿Eh, un parabilitar, que no? yo describo cómo son y tú sacas la conclusión de quién es este personaje. ¿No? Uh -huh. yo describo cómo actúan estos señores, yo no digo que son los corruptos yo, no, eso no me corresponde a mí, el lector es el que tiene que sacar, y entonces los muestro cómo actúan no y, a, y lo mismo, no digo, este es una pobre víctima, sino digo, él actúa y como pues se deja llevar por unas circunstancias en algún momento de la novela dice, a uno solo lo compran con la moneda de su propia vanidad no, entonces él, un poco también todos caemos en esto porque de alguna forma nos, nos hacen caer en esto nos dan la mordidita suficiente para que creemos que por aquí vamos bien, aceptamos un empleo que no, no está tan bien, pero toca hacerlo, entonces un poco este hombre vive, tratando de sobrevivir, termina cayendo en todo esto. Sí, entonces el tema de la violencia, como te digo, yo no quería que fuera, yo sí quiero que sea evidente, pero no por nombrarla, sí. sino que se vea. Eso de todos modos fue un ejercicio también difícil de hacer, eh, de describir de actos de violencia. ¿no? Uh -huh. no hay muchos. En la novela hay un ataque inicial, hay un momento, en la, en la parte final de la novela hay un par de momentos muy agresivos, y eso es todo. De resto es lo fundamental que es lo que yo he aprendido pues, de, pues, de mi oficio es mantener la atención, mantener el interés sobre las cosas. Entonces, claro, parece que fuera mucho más violencia, pero realmente lo que hay es una amenaza de violencia, a todo uh -huh. tiempo, pero que se manifiesta obviamente en varias circunstancias. Entonces, eh, sí, pero como tú dices, es un poco inevitable, ¿no? Es un poco inevitable. Yo no creo que como escritor uno pueda soslayar siquiera esto, ¿no? Es que es algo que está en nuestra cotidianidad. Lo que pasa es que hay maneras de hacerlo, ¿no? A mí me parece que lo importante... Yo creo que lo que yo estoy contando es una historia de amor, ¿no? Yo creo que lo que estoy contando es una historia de amor en un marco de un conflicto diario, de un conflicto cotidiano de sobrevivencia. Y entonces a mí me parece que lo importante es como la relación que yo voy desarrollando con ellos, la pareja protagonista, con sus más y menos, con sus discusiones y como es la vida cotidiana en medio de, uno de, este, de una circunstancia así, ¿no? entonces para mí eso es lo fundamental y la violencia pues es insoslayable. es un tema que los no podemos evitar Roberto, ¿y cuánto tiempo duró realizando esta novela? ¿no? mientras eh, digamos, eh, leía ese, por decirlo así, se dateaba eh, iba a España o pasaba por España o recordaba por España iba a la costa, ¿cuánto tiempo fue que usted se demoró para, digamos, eh, tener lista esta novela? Me tardó un tiempo porque o sea, vi unas notas, eh, yo me acuerdo cuando la comencé a escribir porque encontré la libreta original, pero ahí estaba, La, la tenía la libreta original. Creo que aquí está, si me permites, la muestro. Yo escribo, yo escribo mucho a mano, casi todos mis originales en principio son a mano, y entonces eh, usé una libreta que me regaló, sí, mira, está la fecha de comienzo, Uh -huh. 1914 febrero primero comenzó no uh -huh. muy curioso este, la novela de la primera versión cupo aquí o sea que era muy compactita no eh, la escribí bastante rápido creo que tardé cuatro meses o cinco meses en hacer la primera versión que si lo llevamos a cuartillas serían unas 40 cuartillas o 50 cuartillas o sea nada que ver con las doscientas y pico que tiene al final eh, pero digamos establecí la idea principal la idea básica era así y se llamaba primero se llamaba el presidente nació como una novela llamada el presidente y era el presidente de la compañía digamos, ¿no? uh -huh. y escribí básicamente la novela la escribía en ese tiempo y en ese espacio no a mano obviamente cuando empecé a trabajar la fui cambiando todo sobre todo el personaje de la mujer fue cambiando mucho él también él antes era más pasguato era yo me burlaba mucho de él de este empresario y después resultó que no era un empresario sino era un, una víctima realmente lo, lo, lo, lo visualicé como una víctima y lo cambié mucho no entonces bueno digamos el tiempo te digo la primera versión que es muy la muy elemental puede haber tardado tardado seis meses o menos pero después viene un proceso muy largo la, digamos yo creo que tardó un año o dos años en hacer la versión la primera versión ya que se parece a esta, y digamos la 2.0, por hablar en términos muy contemporáneos. <risa> Pero la 2.0 evolucionó tanto que podemos decir que la versión que yo publico es como la 5.0. Sí. Tuvo cinco reescrituras completas ¿no? sí. antes de terminar. Entonces, eso, eso es mucho trabajo. Ahora, mientras ese, esos, en esos casi seis años, la novela fue entregada a en la editorial las fines del 19, o sea, en esos cinco años, digamos. Eh, escribí otras cosas, por supuesto, escribí otros libros, terminé algo más, de fin, y empecé otra novela que estoy por terminar ahora justamente. Eh, o sea que no fueron cinco años de trabajo, pero sí, si sumas es bastante tiempo, ¿no? Ahora sí. yo considero que siempre he dicho, tengo una... una una premisa como, como Victoria es que si yo quiero que alguien tarde 10 minutos en mi lectura de algo, un cuento por decir algo, eh, yo tengo que emplear 10.000 horas de trabajo para que ese tiempo de esa persona esté bien empleado Entonces digamos que yo puedo decir a los lectores que honradamente hice todo lo posible, <ríe> que hice mi trabajo, que hice mi trabajo, no hay una, no hay una palabra que no esté sopesada, ¿no? no hay una palabra que no esté medida, no hay una escena que no esté pensada, y todo está muy, muy trabajado ahora, si no les gusta algún lector, lo siento mucho ese fue el escritor que logré ser hasta ahí <risa> Roberto, ¿cómo ve la literatura en este momento en Colombia? bueno, también podemos hablar del mundo ¿cómo lo ve? pues mira, yo tengo una mirada pues, muy, muy afortunada pues, por, por muchas razones pues desde, hace, desde que volví a Colombia en el 2004 yo volví Así, ahí mismo estuve muy trabajando mucho en el ambiente de la literatura nueva colombiana. Fui director nacional de la Red Nacional de Talleres del Ministerio de Cultura y me permitió recorrer el país de arriba abajo, mirando talleres, gente que comienza a escribir. Entonces, de ese momento a este, he visto una evolución tremenda. ¿no? Yo creo que tenemos en este momento una gran literatura. ¿no? Hay una serie de autores muy consolidados, hay un grupo de 40, 50 autores indiscutibles, que tienen obra, que trabajan permanentemente. A algunos lectores les gustan más unos, a otros les gustan más otros. Cuestión de gustos, obviamente. Pero hay una literatura andando bastante buena. Y sobre todo, yo trabajo, en la, yo soy maestro de escritura creativa. Yo trabajo como maestro en la Universidad Nacional y en la Universidad Central. Entonces, todos los años trabajo con un grupo de aspirantes a ser escritores. ¿no? entonces me permite conocer pues como las tendencias lo que están lo que les interesa lo que leen o por supuesto lo que escriben no y hay obras ahí en este grupo de estudiantes en estos 12 o 14 años que llevo trabajando en las universidades pues han salido he visto obras magníficas ¿no? hay cosas muy interesantes entonces creo que hay, una, sí, hay una, un grupo de escritores consolidados hay nuevas generaciones de escritores que tienen 25, otros 35 otros 45, nuevos autores que están digamos tomando la posta muy buenos y lo más interesante es que hay un montón de gente joven que está eh, yendo hacia allá, entonces digamos es muy impresionante, hay un, hay un gran movimiento literario que no pareciera pero sí lo hay, es muy grande Lamentablemente un buen movimiento literario es este, también un buen movimiento lector, y pues, ahí es donde estaba, este es un país muy poco lector, aunque tampoco soy tan pesimista en eso. ¿no? Yo he visto, digamos, como te digo, en estos 17 años que llevo viviendo en Colombia, he visto una evolución en eso tremenda. A mí me impresionan mucho los niños. No sé si viste mi, bueno, la, no está puesto en la hoja de vida del libro, de así mencionaron mis publicaciones en general, pero tengo libros para lector infantil juvenil. Las últimas dos semanas con la editorial me, me pusieron cita con dos colegios, uno en Cartagena, otro en Cúcuta para hablar de dos libros, de otras dos novelas para niños que tengo ahí. no Me impresiona mucho, me impresiona mucho la capacidad que tienen nuestros peladitos de, a ver, eran unos eran el grupo octavo, que son niños de cuantos, de 14 años algo así no bueno y los otros eran como de 12 bueno me sentí hablando con adultos pues una, una cosa impresionante los análisis que hacían desde de la obra ya no es eso ay me gustó mucho me gustó poco o, o, por qué se inventó esto no son preguntas complejísimas no eh, que, que, cómo manejas el tiempo en tal novela eso es una pregunta como te hacen en la universidad ¿no es cierto? y sí. lo hacen pelados de octavo grado entonces, bueno, ¿qué digo? Ahora, parece que son colegios de muy buen nivel eh, los que me entrevistaron, ¿no? Eh, pero lo que quiero decir es que yo creo que la lectura, los lectores, si bien no crecen tanto como los no lectores, siempre la sociedad colombiana va a tener más no lectores que lectores, de todos, yo creo que los lectores sí crecen año tras año y crecen también en su comprensión lectora, cada vez son mejor lectores, uh -huh. no soy tan negativo en eso, entonces creo que tenemos una gran literatura tenemos un grupo de lectores decente, no, aquí no tendremos bestsellers muy grandes, pero y hay pocas posibilidades de vivir solamente de la venta de libros, pero tampoco está terrible. <risa> Roberto, bueno, ya tenemos eh, Bansai, una gran obra para que podamos leer y disfrutar, pero ¿qué más viene, no? Porque algo se tiene que estar trabajando ahí haciendo. Por supuesto, combinando todos estos roles de narrador, fotógrafo, docente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué más viene, Roberto? Bueno, no, ahorita lo que yo tengo eh, que te contado hace un momento, estoy terminando una nueva novela mucho más ambiciosa, una novela, pues que espero que salga el año entrante, ¿no? Es una novela que, si sí, esta novela trata como, como las víctimas digamos, la víctima de la corrupción, en, en la otra estoy manejando otra cosa, que es la memoria. La nueva novela está haciendo es una, una memoria de cómo la memoria histórica del país desaparece. Ese es como el gran tema de la novela, ¿no? Eh, es una novela sobre unos fotógrafos del siglo XIX, que son investigados por un par de jóvenes investigadores de fines del siglo XX, ¿no? Entonces, se mueven dos tiempos. Y el tema, como te digo, básicamente es la memoria, cómo la memoria y la historia y los hechos de la historia desaparecen. Es una hora que se ha trabajado mucho, mucho más que en esta. <ríe> y vamos a ver, estoy terminando, estoy ya en las últimas eh, correcciones antes de empezar el proceso de edición. Eso es lo que viene. <ríe> bueno, Roberto, bueno. No hemos hablado tampoco o, o mucho de, de ese perfil, ¿no? Porque usted ha publicado también una docena de libros de, de cuento y novela, libros de ensayo. Premio Nacional para Libros de Cuento en 1981, 1993, Premio Nacional de Cuento en 2001, 1991 y 1975. Y bueno, eso también lo mencionaba hace un momento, es profesor de Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional eh, y Maestría de Creación Literaria de la Universidad Central. Y además pues dirige también un taller multidisciplinario de literatura, arte e historia para Comeva. Definitivamente, muchas cosas por hacer, Roberto. Pues lo que pasa es que uno como escritor... Como te decía, es difícil solo vivir de la, de la, de la venta de libros. O sea, hay, hay semestres buenos, años buenos, y, pero que tampoco hay escritores que en Colombia hay varios escritores que logran vivir de sus derechos. Yo, desafortunadamente, todavía no soy de esos. Pero no me quejo. Y tengo que hacer muchas cosas eh, que indirectamente tienen que ver con la literatura y con mi uh, como creador. Eh, sí, soy, digamos, me, vivo de leer y escribir. Y entonces, en ese sentido, pues, vivo como escritor de leer y escribir solo que lo recibo por diversas razones, ¿no? Entonces, sí, he publicado, como te decía antes, he publicado tres libros, tres novelas para el lector infantil juvenil, que yo cuando las publiqué pensé que eran para el lector más joven, o sea, 16, 17 años. No, pues resulta que las leen como desde los 8 años. No, no solo las leen, las entienden, las disfrutan y me las discuten y me las comentan, ¿no? Sí. Bueno, he publicado varios, como cinco o seis libros de cuento. Y es, como, es como mi especialidad el cuento, he sido muy cuentista toda mi vida. Pero en los últimos años me he concentrado en terminar algunos proyectos de novela. Es pues que tengo la que saco ahora y tengo guardadas dos novelas que tengo que tomar el tiempo para limpiarlas y sacarlas uh, en su momento. Eh, entonces, sí, soy cuentista, novelista, he sido, pues sí, he trabajado como guionista, ¿no? he trabajado algún tiempo como guionista, viví 20 años en Ecuador, 20 años en Ecuador, allá hice cosas para televisión, trabajaba como documentalista, trabajé en hice cosas de radio alguna vez también, pero básicamente mi mundo ha sido lo audiovisual, he sido fotógrafo, ya no, ya digamos, formalmente dejé la fotografía así como... Digamos, comercialmente la dejé hace, cuando volví a Colombia casi que la dejé, hice muy pocos trabajos cuando volví. Yo era fotógrafo publicitario y hacía trabajo editorial también. De eso casi vivía. Ajá. Tuve un bar de salsa en Ecuador durante 30 años. <risa> o sea que siguió cuando yo no estaba y lo cerramos hace como 12 años, como 10 años lo cerramos, lo no, menos, hace como 8 años lo cerramos porque ya nadie, todo el mundo creció, nos hicimos grandes y ya nadie tenía tiempo para atender el bar, que era muy bueno, era muy chévere, ¿no? Pero, pero ya, ya suficiente, ¿no? Ya le dimos suficiente tiempo a eso. Eh, todo eso me ha dado la vida para, para hacer. Eh, el tiempo, digamos, algo que aprendí yo es que uno tiene que, desde Perico, hacer lo que le da la gana, ¿no? Uno sí. tiene que decir, voy a hacer esta vida y yo, desde que desde que salí del colegio, yo tomé la decisión de que... Yo, yo tenía la noción de que era escritor desde que estaba en el colegio. Yo ya empezaba, yo ya estaba estudiando en el colegio. Cuando estaba en el equivalente de noveno grado, yo comencé a escribir. Entonces, eh, yo recuerdo cuando yo salí del colegio, le dije a mi mamá, yo no voy a la universidad, yo iba a entrar a la jorqueta de los años. Y dije, no voy a entrar a la universidad. Mi mamá me miró y dijo, ay ¿qué va a hacer? No, yo soy escritor. Mi mamá no se burló de mí, ¿no? Ella dijo, ah, muy bien. Pero si eso es lo que va a trabajar, uno no duerme y trabaja en el mismo lugar. Entonces me sacó el escritorio, me lo puso en un invernadero que ella tenía, donde cultivaba pimentones, sí. y me puso libre estudio lindísimo con un aparato de sonido, y ahí yo me pasé, y entonces yo me sentí grande, porque una persona grande me creyó, ¿no? Uh -huh y me puse un escritorio, y mi mamá pasaba y golpeaba la puerta del comedor, que era la que daba acceso a ese, ese invernadero, y decía, no escucho la máquina, no escucho la máquina, a trabajar. Y yo, <risa> porque esa <risa> era la de máquina de escribir, que no que sonaba. cuando uno escribía son, sonaba el, el martilleo, pues de esto, ¿no? Bueno, eh, pues desde ahí tomé la decisión de que mi vida era escribir, tuve suerte, mis compañeras sucesivas que tuve, eh, siempre creyeron mucho en mí, siempre me apoyaron, no, no, no estuve obligado a irme a trabajar en un banco o a una empresa o alguna cosa así sino que siempre logramos sobrevivir sin que yo tuviera que hacer esas cosas pero es porque uno se lo propone Bueno, definitivamente multifacético Roberto Rubiano gracias por acompañarnos en Estereofónica, por esta agradable conversación, por hablar también de Banzai, que definitivamente estamos seguros que va a capturar a muchos pero muchos lectores ojalá <risa> muy bueno muy, Giovanna es muy amable ha sido un gusto estar aquí contigo bueno y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Estereofónica.com, Twitter y Youtube arroba Estereofónica